Para nosotras es una contradicción inaceptable que, mientras miles de personas no acceden a un puesto de trabajo, a otras se las obliga a hacer horas extraordinarias. Y digo bien, se las obliga, porque aunque la legislación dice claramente que las horas extraordinarias son voluntarias, con sus excepciones recogidas también en la legislación, todos sabemos que la mayoría de las horas extraordinarias que se hacen no se hacen voluntariamente. Y, además, sabemos que la mayoría de las que se hacen no se compensan con tiempo de descanso y ni tan siquiera se pagan. Y aquí Euskadi sale mal parada. Eso sí, en los últimos años hemos escuchado continuamente a la patronal y hemos escuchado en multitud de medios de comunicación, les escuchamos hablar del absentismo laboral pero muy poco de las horas extraordinarias que se le obligan a meter a muchas y muchos trabajadores. Pensamos que se silencia el elevado número de horas extraordinarias, especialmente las no pagadas, y se da continuamente la matraca con un sobredimensionado absentismo laboral.